Soledad Fandiño, con la agenda cargada. Más, Según indica la pavada del diario Crónica, la actriz está cerca de firmar contrato con divorciadas, la tira que arrancará en el segundo semestre. Además, continúa con las grabaciones de Deost. Los detalles, en la nota. Mientras graba Deost con Adrián Suar, en los estudios de Polka, Soledad Fandiño declinó la oferta para conducir cocineros argentinos en la televisión pública. Que ahora realizará Eugenia Tobal. Por lo demás, sería una de las divorciadas tira que está consolidándose para arrancar en el segundo semestre, al mando del productor general Diego Andresnik. Se sumaría entonces a las confirmadas Celeste Cid, Marcela Klosterboer, Florencia Bertotti… Y Jimena Accardi. Van cinco, y todavía les falta sumar dos actrices más. Es lo que se viene en la pantalla del 13. El lunes, a las 12. Lo pasaron a buscar a Pablo Rago para comenzar a filmar El robo del siglo, dirigido por Ariel Winograd. El actor llegó de la gira de Atracción fatal, durmió pocas horas y estaba listo para sumarse a Guillermo Francella, Diego Peretti, Rafael Ferro, y Mariano Argento. Y entrar al túnel real de Avenida del Libertador y de Benedetti. Es el escenario reconstruido del famoso robo del banco en Acasuso. En el filme, Luis Luque interpreta al investigador del robo más grande jamás realizado. Si muchos de los actores y actrices que dijeron que si ganaba Macri se iban del país, y quienes ahora dicen que si gana Cristina se van, cumplieran, no quedaría nadie para armar un elenco completo. El punto es que Alfredo Casero termina su gira con Fabio Alberti el 11 de mayo, y ya tiene pasaje para el 30 de ese mes a España. Sin fecha de regreso, en principio, instalado en su casa de Palma de Mallorca, y acá deja su campo en San Luis, con caseros y empleados y altos impuestos. Y, por supuesto, sus hijos. Falta tanto para saber cuál será el destino de los próximos inquilinos de Valcarce 50, que puede quedarse tranquilo. Volvió al ruedo Sabrina Carballo, quien está sola luego de su separación de Miguel Ángel Rodríguez. La actriz cumplió años y lo festejó haciendo lo que más le gusta ensayando para una nueva obra. Reestrenan este jueves La lechuga, la obra que protagoniza junto a Nico máquez Juan Paya y Elenco, dirigidos por Nico Carpino, primera temporada en el Teatro Picadero, que ahora se podrá ver en el Teatro El Cubo. ¿Qué? Tras haber pasado por Brasil, ponta dos ganchos, Nicolás Repeto se encuentra en Uruguay, con exactitud en José Ignacio. Dedicándose a lo que le gusta, la construcción. El conductor espera que lo vayan a visitar en Semana Santa su mujer Flor Raggi, y sus hijos menores, Francisco y Renata, y algunos de sus cinco nietos. Lejos de la televisión, desde que dejó el noticiero de la gente, en Telefe, Repeto trabaja a su manera mientras disfruta de la vida, como pocos. Por ahora, ni miras de volver a la pantalla chica. Se van a tener que acomodar los horarios Flavio Mendoza y Karina la Princesita, entre el Super Bailando 2019 y la gira de Siddhartha. Tienen confirmado el teatro Broadway de Rosario, cuyo empresario tuvo que hacer una construcción en la sala Gran Inversión para que pueda entrar la parte técnica, que es muy complicada. Es Debutan el 17 de mayo y se quedan hasta el 9 de junio, con elenco que incluye a Flavio, Karina, Facu Mazzei, el cómico Teruel, con los mismos efectos que en Carlos Paz. Esto es lo único cerrado de la gira aún, pero están hablando para Neuquén y Bahía Blanca. La futura esposa de Jorge Rial, contó que si bien todavía falta en un par de días para el casamiento, los nervios dieron el presente en las últimas horas. Romina Pereiro guarda muy bien todos los detalles de la boda, pero ante la pregunta de todos los periodistas en la fiesta de la diseñadora Paz Cornu, ¿cuánto que lucirá dos vestidos para estar más cómoda cuando comience la pachanga? Ya había anunciado su retiro. El actor Santiago Ba, se despidió de los escenarios y ya Carmen Barbieri y Fede van adaptaron el espectáculo para continuar con las funciones de Nuevamente Juntos. La revista, que está en el Multitabarís, baja el domingo el 28 de abril. Al parecer, comienzan una gira por las principales ciudades, con el elenco que incluye a Sol Pérez, Mika Viciconte, Valeria Archimo, Bicho Gómez, con la producción de Guillermo Marín. Las bajas recaudaciones teatrales hacen que busquen público en el interior, y no les va mal. El domingo se despide en el Lola Membrives el musical Viva la Vida, con Nora Carpena, Mercedes Carreras, Alberto Martín, Rodolfo Randi, Jorge Martínez, y Marta Bianchi, dirigidos por Valeria Ambrosio. Tal como anticipamos, el productor ya arregló para reestrenar en junio en, Termas de Río Hondo?, En sala a confirmar, con idea de quedarse al menos dos meses, justo en el momento en que el público de la tercera edad va a las termas y disfruta de los shows. Ahí estuvo Carmen Barbieri y le fue muy bien. La finalización del Bacifi dejó algunas perlas populares. Por ejemplo, en su sección Rescates, la película Tiro de Gracia, dirigida por Richard Ovecher, que se había estrenado en 1969. En esa película aparecían en cameos varias modelos publicitarias de ese momento, como Marta Zerain, Perla Caron, Cristina Plate. Maru Chabó y Susana Jiménez, cuando todavía no era conocida. Como Becher se destacó en el campo de la publicidad, en esa función se exhibieron varios cortos publicitarios que había dirigido. Perla Caron publicitaba una crema para las manos, Liliana Caldini y Norma Sebre recomendaban una gaseosa y Mirta Legrand cocinaba un pollo a limón en una parrilla eléctrica, Atma, que según ella expresaba tenía alma. Los cortos tuvieron más aplausos del público que el largometraje.